Eh, relacionado ahora más con el ámbito de la creatividad y en concreto las técnicas de creatividad, ¿empleáis vosotros alguna técnica de creatividad? ¿Habéis empleado en la empresa, en vuestro quehacer diario, ya sea organizativo o cuando pensáis en nuevos productos y demás? La típica ¿no? que todos conocemos es el brainstorming. ¿no? ¿Habéis empleado alguna o...? Bueno, la verdad es que muchas te diría que muchas porque nos parece algo fundamental dentro del entorno empresarial de startup me parece fundamental lo aprendimos en Guaira en su momento vale es una cosa que te insiste mucho lo como algo fundamental. Yo ahora me estoy haciendo un, un máster en emprendedurismo del IBS, vale, online, que bueno, es un máster que tiene bastante prestigio. De hecho, ganamos un concurso y nos bajaban el 70%, ¿no? A, a, a la y dijimos, a por él, ¿no? Y es otra cosa que también estoy viendo de nuevo, ¿no? Aparte de lo que aprendí en Waira o en el curso United de Cambridge, o sea, vas viendo que sí que hay cosas que en todos estos cursos se repiten y esta es fundamental y es una de ellas. Entonces, aparte del brainstorming, que es una cosa, pues, como dices, que ya conoces o casi todo el mundo conoce y lo llevamos usando muchos, muchos años, pues sí que hemos utilizado, bueno, pues la Biblia ¿no? del Emprendedor es el Lean Startup, ¿no? El libro este que, de Eric, que, que, bueno, pues es tan conocido ahora y que, y que todo el mundo, pues, en el tema de emprendedorismo siempre habla todo el mundo, ¿no? el Lean Startup dicen que tal igual. Eh, pero aparte de eso, todas las técnicas que vas viendo en el máster, pues yo qué sé, desde resolución de problemas, utilizando técnicas de pensamiento lateral, como lo de los seis sombreros y demás, bueno, que ta, mucha gente también le, le conocerá, ¿no? O técnicas del escalador, o sea, hay un montón de, de digamos, de técnicas de resolución de problemas. Eh, reuniones y metodología Scrum, ¿no? de estas reuniones cortas, eh, ágiles, ¿no? eh, que al final tienes que hacer en las startups, donde la gente lo hace de pie, donde cada uno puede hablar un minuto o dos minutos y a los dos minutos le cortas, donde vas viendo eh, o dices lo que vas a hacer a la semana siguiente, lo que has hecho la anterior, y así todo el mundo permanece informado. Desde dashboards, nosotros tenemos, eh, digamos, un, no sé cómo, cómo llamarlo exactamente, porque no son ni cortinas ni son, no sé, es una especie de plancha ¿no? en, la, en, la, en la empresa para taparnos de, del sol y son sólidas, con lo cual lo que hemos hecho es pintar con tiza un dashboard y ponemos ahí Posit para ir haciendo un seguimiento de, ¿no? de, de digamos, todos los productos y demás de la empresa y que visualmente con Posit de colores, pues automáticamente sepas cómo va siendo la, la evolución. Un montón de técnicas que intentamos todas las semanas ¿no? aplicar sin llegar a caer en el que hagas más técnicas de metodología no. ágil, ágil que, que, que así producto, ¿no? pero, pero sí que faciliten todo este entorno, o sea, que para nosotros es fundamental. ¿sí? Okay. Entonces veo que est estáis convencidos de que la creatividad es importante para uh -huh. vuestra labor diaria. Sí, yo creo, sí, que que... sí. Eh, bueno, yo creo que después de lo que ha dicho Jesús, todo lo que diga yo sobra. Pero... <risa> pero sí, sí, nosotros lo utilizamos a diario, como estas técnicas que dice él. Y, y la verdad es que son muy, muy beneficiosos para la empresa porque te ayudan mucho a organizarte, a, a conocer un poco todo lo que hace la empresa desde tu trabajo, o sea, desde tu eh, departamento desde tu, tu sección de la empresa. Puedes ver muy rápido todo lo que hace el resto de compañeros. Y bueno, aparte de la creatividad, por supuesto, es lo que decía él. Eh, la creatividad está bien, pero luego el trabajo es, es lo que va a primar en, en el resultado final. Eso te da pie a, a a mejorar o a a ser más eficiente probablemente y luego tus horas de trabajo eso o sea no te lo nadie, por muy creativo que seas pero bueno en este en este punto y me salto el, el patrón y, y comento yo nada más un, una cosilla no es una, una curiosidad que nos ha pasado os comentaba lo de, lo de Wyatt, ¿no? el, la conferencia está bueno pues nosotros Vendezcas, vendemos un producto médico y teníamos que presentar en Wired pues, el tema del producto médico. Nos llevaban porque bueno, la, la demo es bastante espectacular. Entonces, normalmente hacemos una presentación en PowerPoint y luego una demo en directo, manejándolo como si fuéramos médicos el producto. Poco antes de ir a Wired, un, aproximadamente una semana o dos semanas, eh, pues yo estuve dándole una vuelta. ¿no? Y me he hecho una siesta, así como os lo cuento, y cuando me desperté dije, vale, ya sé lo que vamos a hacer ahora en Wired. ¿no? entonces eh, se creó una especie de sistema con realidad aumentada para presentar el producto, es decir, en lugar de utilizar el PowerPoint de toda la vida, decir, mm -hmm. ¿por qué no utilizamos la propia tecnología que vendemos como herramienta de presentación del producto en, en la conferencia? Y bueno, salió también, o sea, ganamos de hecho el concurso que había de startups allí en, en Wild por la aclamación popular, el típico concurso que la gente aplaudía, lo que más le había gustado, ¿no? Pero la, lo anecdótico de esto, porque es algo creativo realmente, 100%, o sea, es no es un producto, sino es utilizar la misma tecnología de tu producto en la presentación. Bueno, cuando acabó la charla, vino gente y me dijo, oye, a mí lo médico me da igual, ¿eh? Pero ¿cuánto vale este, este <risa> tema de hacer presentaciones? <risa> Eso es pivotar mucho, ¿no? Pero bueno, que veáis que a veces la creatividad sí queda un. Un fruto que puedes ni esperarte, ¿no? En, en un miedo, nuevo eh. producto. En Realmente, realizar. nosotros aquí tenemos un ejemplo, claro, de un elemento creativo en la empresa. <veces>. Demasiada veces, a <risa> veces, de demasiado. Y sí, que yo, ahí, la creatividad, la, a, intentamos hacer eso de ella, pero sí, sí. la tenemos limitada. A veces me pero, odia. ¿eh? O sea, <risa> os juro que a veces me odia. <risa> la creatividad. Por, para, por esto soy creativa, <risa> ¿eh? es, pues, es muy bueno, además, lo de la siesta, que eso ha salido comentado en el curso y en los foros, en algún hilo, yo creo que da el efecto, porque se comenta, ¿no? Como a veces que es lo que te obliga a ser creativo, y lo de las famosas fases de inspiración, incubación y todo uh -huh. esto, ¿no? Que a veces no tienes por qué estar trabajando 10 horas al día, 12 horas al día para ser creativo, sino que a veces, pues eso, tomando sí. un descanso, estando tomando una cerveza con un amigo, sí, cuando sí, sí. de repente, ¿no? Nosotros, eh, Guaira, cuando ganamos Guaira, en principio, pues lo que comentaba Jesús, íbamos con el producto, las presentaciones y tal, ya lo queríamos aplicar al mundo médico, pero, pero no teníamos todavía nada ningún prototipo. Y la noche antes de hacer la presentación delante de la gente de Telefónica y un montón de, un jurado muy importante, lo estábamos cenando en Valencia, en un walk Jesús, Gerardo y yo. Y de repente a Jesús se le ocurrió la feliz idea de cambiar todo el sistema al día siguiente por la mañana y hacer lo que realmente fuese el producto médico. Y además no solo eso, sino también que yo me disfrazase de médico, con guantes y unas y tal, y hiciésemos como que operábamos a, a Gerardo en directo. La cara de Gerardo fue estar de broma, pero lo malo es que yo aquel día, pues no sé por qué, pues le dije que vale, y al día siguiente pues cambiamos el sistema, compramos las, las guantes, las gasas y tal, y, y lo hicimos así. Y realmente pues causó mucho, mucho efecto y mucha sensación, y uh -huh. realmente fue lo que nos hizo ganar. No. Sí, sí, sí. Y lo que hace que me odien desde entonces. Pero bueno, hay, que, hay que asumirlo, claro. no pasa nada. Bueno, eh, queríamos preguntaros también, eh, el ejemplo que ya sabéis que lo hemos puesto en el curso ¿no? y nos parece realmente muy innovador. Eh, ¿Os ha pasado alguna vez, en estas presentaciones que habéis ido a muchas y demás, que habéis visto el producto de otra empresa y que habéis dicho cómo no se me ha ocurrido a mí esto antes o incluso que habéis tenido alguna idea parecida a lo que luego habéis visto eh, propuesto por otras empresas? Sí, uh -huh. eso, eso Yo creo que pasa siempre y además es una de las claves que te dan cuando, cuando en todos los foros de emprendedurismo y de startups y es que si no se le ha ocurrido a alguien ya, pues algo raro hay ahí, ahí porque pues al final digamos que si hay un mercado y hay una necesidad, uh -huh. pues no, igual no exactamente la misma solución que tú, que uh -huh. tú ofreces, pero algo similar seguro que a alguien ya se le ha ocurrido. Y si no se, y, si, y si vas dando un inversor o donde alguien que entiende mucho de estos temas y le dices, no, es que mi solución es única, no existe nada en el mundo, que, que sea igual, pues te puede decir que, que no hay mercado entonces, probablemente, o que vuelvas uh -huh. a hacer el estudio del estado del arte porque probablemente te hayas dejado algo. Uh -huh. Entonces, siempre pasa eso. Es decir, cuando creas un producto nuevo va a haber algo muy parecido o algo que va al mismo nicho de mercado en el que tú estás trabajando, pero también tiene que haber, si es algo innovador, algo diferente, que sea diferenciado, uh -huh. ¿de acuerdo? Pero siempre hay. Cosas bueno, es parecido. interesante también porque eso no tiene que echarte para atrás, entonces no es que, que haya cosas no. parecidas. Tienes que buscar cuál es tu elemento diferencial y ahí valoras si realmente pues es una innovación o no, y si es una innovación, pues apostar por ello. Mm -hmm. sí. Pues muchas gracias. No sé si tenéis algún otro comentario que queréis hacer al margen. A animar a todo el mundo a que, de verdad, por la experiencia que hemos tenido nosotros personal, a que se animen a emprender. Que ahora, teniendo en cuenta cómo está la situación, es algo que necesitamos todos. Hay muchísimo valor aquí en este país. De verdad, gente muy bien formada. Y lo que hace falta es que se vea de verdad y que, que se demuestre. Así y animar a todo el mundo. Yo voy a aprovechar a hilo un poco de lo que ha salido para haceros una última pregunta. Y es relacionado a lo que tú, yo creo que la primera pregunta, Dani, de, de la diferencia entre España y otros países. ¿no? Porque eso también es algo que, que hemos comentado en el curso. ¿no? La falta, en principio, de, de tradición de espíritu emprendedor en España. Entonces, aparte de las diferencias que ya has comentado que existen, ¿qué sugeriríais vosotros, por ejemplo, si tuvieseis influencia en la política eh, a nivel de. a, a ponerse en el supuesto. ¿no? ¿Qué sugerirías? Si fueses asesores, por ejemplo, ¿qué sugerirías? ¿Qué medidas queréis eh, que se podrían sugerir? para fomentar ese espíritu emprendedor eh, entre, entre la gente, ¿no? entre los estudiantes que al fin y al cabo son los que luego pueden emprender. ¿Se os ocurre alguna...? <risa> bueno, yo igual, por ser políticamente incorrecto, porque entiendo que muchos de los emprendedores van a esperar por nuestra parte, ¿no? que hablemos de medidas económicas y demás, ¿no? de más ayudas, tal y cual, pero por no extenderme en algo que va a estar a pie de calle, que todo el mundo va a pensar y por aportar algo que sea un poquito, un poquito distinto, porque además entiendo que también hay ayudas económicas, y buscarla, o sea, esas ayudas existen. Entonces, tampoco voy a ir por esa línea, pero yo creo que, y Alilo también te lo comentaba Dani, lo que acabas de, de comentar, eh, realmente lo importante aquí es que haya un cambio de mentalidad. Vale, yo creo que es fundamental. Yo me he encontrado, en diciembre estuvimos en Silicon Valley, ¿no? Bueno, invitados por acá y además y estuvimos ahí viendo un poco cómo era el ecosistema, emprendedores en Silicon Valley. Cuando viajas fuera te das cuenta un poco de, y yo creo que es fundamental, y aquel que pueda permitírselo, de verdad, que yo, y si necesitan contactos, nosotros podemos proporcionar contactos, no vamos a dar dinero, que se paguen el viaje <risa> ellos, pero, pero contactos sí. Y cuando hablas con esa gente, pero estoy hablando de españoles que han ido a Silicon Valley, uh -huh. y te cuentan un poco las experiencias, te das cuenta de con qué mentalidad vamos, y con qué mentalidad vuelves una vez que estás en un sitio como, como Silicon Valley. Pero bueno, te hablo de eso, te hablo del ecosistema de Miami, o te hablo del de Nueva York, te hablo de Israel o te hablo de, de, de Berlín, ¿no? Eh, me acuerdo que nos comentaba un español que fue para allá. Y bueno, hay dos anécdotas, ¿no? Interesantes de, de cómo cambia esa, esa mentalidad Pues por eso creo que es importante cambiarla. Una de ellas era eh, montar una... Quiero montar una empresa, una startup ahí en Silicon Valley. Y entonces queda con una persona, que para él es, es referente, ¿no? Y queda para tomar un café, un chaval que es 10 años más joven que él, porque allí la gente, pues, ya sabéis, empieza a emprender, lo ha comentado Dani, mucho más, mucho antes que nosotros. Uh -huh. Y queda con él y le dice, mira, joder, tengo una cosa, es una idea muy buena, pero no la quiero comentar, porque igual me la roban y tal. Y el chaval de 17 años se rió en su cara. O sea, un tío que tenía 27, ¿no? Que viene ya con experiencia aquí, que había trabajado más en alguna gran empresa en, en España. Y un chaval de 17 años se ríe de ti y me dice, y dice, tío, no. O sea, no tiene ningún sentido lo que dices, o sea, compártela, compártela con la gente porque eso es lo que va a hacer que la idea mejore, que crezca y luego hazla realidad. O sea, la idea en sí, por sí misma, si la metes en un cajón, no vale nada. Uh -huh. ¿No? Pero es un poco ejemplo sí, de sí, yo Es que yo creo que es que es lo que hay que atacar o sea, hay que, atacar que ayudas y todo eso, por supuesto, que son importantes y las hay, pero no sirve de nada si esas ayudas al final no les da salida porque no uh -huh. tienes la mentalidad adecuada. Uh -huh. Y la otra, en la otra anécdota, es más un término, ¿eh? no me enrede más, pero bueno, que también me parece significativa y fue lo mismo, o sea, un, una persona que montó una... Este ya la tenía montada, la empresa, una startup en, en Silicon Valley, español. Y un día le llegó un correo de la competencia, una empresa americana que se dedicaba a lo mismo, eran competidores directos, y le dijo, oye, ¿qué te parece si quedamos un día para tomar un café? Entonces este el español se quedó así y dijo, ¿qué? O sea, a la competencia? ¿qué? O sea, aquí hay trampa, empiezas a ver siempre de todos los fantasmas de despegue industrial no sé qué tal, empiezas a dar vueltas, esa mentalidad era española, ¿no? Uh -huh. y, y dijo, bueno, pero me da igual, yo tengo, ¿sabes? La curiosidad me puede, y yo tengo que ir a tomar un café con él. Que va a tomar un café con él, y el americano le dijo, mira, siendo claros, dice, dentro de dos años, si esto que estamos haciendo, tanto vosotros como nosotros, funciona, y hay mercado, una de dos, o nosotros os compramos a vosotros, o vosotros nos compráis a nosotros, o viene un tercero grande, tipo Google, y nos compra a los dos. ¿Por qué no vamos conociéndonos, sabemos lo que hace cada uno, íbamos compartiendo ideas y vemos cómo avanza todo esto. Pues para mí se quedó así, ya te digo, se quedó en shock totalmente uh -huh. y al cabo rato dijo, joder, si es que tiene sentido lo que acaba de decir, ¿no? O sea, no es nada de lo que yo he aprendido en España, pero pues, tiene sentido. Entonces, bueno, yo apuntaría ahí por, por dar una nota de lo que decías, de creatividad, ¿vale? Por uh -huh. no ir a lo económico, pues yo apuntaría No sé si vosotros... Sí, sí. Lo lo sí. Sí, sí, desde luego. Pues nada, no sé Alfa, si tienes alguna otra pregunta. No. Yo daros las gracias por vuestro tiempo y desearos que la empresa siga tan bien como hasta ahora o mejor. <risa> Esperamos. Pues gracias sí, a vosotros por invitarnos.